Hola gente, pues él es John Malik y yo soy Edi Pues nada, que os queríamos recordar que el día 29 de septiembre el, el TEP cumple 20 años y nada, recordaros que si os podéis pasar por No Barris estamos preparando un bombazo que van a participar de los más grandes, Fat puro MC Red X...